Eh, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la conversación del miércoles, un espacio de formación ciudadana que realiza la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Este año desde Corpo Zuleta eh, nos planteamos pensarnos un tema, un tema muy interesante, el tema de la verdad, las verdades y su contraparte. Bajo el título de placeres y desencantos de la verdad, nos proponemos pensarnos y reflexionar sobre la verdad en singular y en plural desde nuestra cotidianidad, pensar sus efectos y cómo de algún modo estamos en nuestras relaciones cotidianas, interpersonales y también en nuestras relaciones con las instituciones mediadas por la verdad y la mentira. También es muy importante pensarnos en ese sentido, los lugares de enunciación y sus efectos. Entre sus efectos, digamos que podemos pensar en términos de sentimientos y emociones que producen la verdad y la mentira. De ahí que el título sea Placeres y desencantos de la verdad. Y bueno, eh, cada mes una de las personas que hace parte de la corporación nos propone hablar sobre una temática. Este mes de julio, este mes caluroso de julio, nuestra compañera Aura María Rendón nos propone pensarnos el cambio climático. El cambio climático, digamos, bueno no, no me adelanto, eh, ella nos envía una invitación que, pre, que precede al grupo de estudio que realizamos, el último miércoles de cada mes, es decir, que precede una semana esta conversación pública y que de alguna manera es, eh, nos permite pensar colectivamente este problema tan interesante y digamos tan vigente e incluso podemos pensar en términos de urgencia. Entonces, Aura María nos envía una invitación que enseguida procedo a leer y luego les presentaré a quienes estarán conversando con ella en esta conversación pública de la conversación del miércoles. Eh, la invitación de Aura comienza con dos epígrafes, uno dice, bueno el tema, eh, perdón, el tema es cambio climático, conspiración o extinción. Eh, los epígrafes son, las más grandes y más poderosas revoluciones comienzan a menudo muy silenciosamente, ocultas en las sombras. Rachel Mead. Y el segundo epígrafe es, hay algo infinitamente reparador en el reiterado ritmo de la naturaleza, la garantía de que el amanecer llega tras la noche y la primavera tras el invierno. Rachel Carson. Y bueno, la invitación de Aura nos dice, en nuestro planeta existen muchos problemas y la posibilidad de conocer su existencia está dada por nuestra capacidad de observación y razonamiento. Sin embargo, si miramos la historia del conocimiento en la cultura occidental, sabemos que no basta con nuestra capacidad de raciocinio a la hora de reconocer la verdad de una teoría, pues los sentimientos negativos que genera el sentirnos vulnerables o ser cuestionados en las creencias más arraigadas nos genera rechazo. Una de esas teorías que ha generado una significativa variedad de contradictores es la del calentamiento global. Un tema que, por sus implicaciones para nuestra sociedad y la vida en el planeta, ha tenido que trascender el campo de la academia para pasar a ser un asunto de la agenda social y política. Su divulgación no ha estado a cargo solo de las y los científicos expertos en el asunto pues también políticos, empresarios, celebridades han tomado el micrófono para decir lo que piensan, a favor y en contra. Así que hoy nos encontramos en una gran variedad de ideas y teorías circulando sobre la existencia o no de la crisis ecológica. Como les decía, esta es la invitación que nos hace Aura al grupo de estudio y bueno, también la voy a extender a ustedes, son bienvenidos. Eh, como les decía, junto a Aura conversan Paola Andrea Arias, profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ella, Paola, realizó estudios de pregrado en Ingeniería Civil y de maestría en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Junto a Andrea se encuentra Andrés Gómez, Andrés es ambientalista y agricultor ecológico, ingeniero de petróleo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería geotérmica de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y magíster en artes de la Universidad Nacional de Colombia. También, por supuesto, voy a presentar a Aura. Eh, Aura es... Aura Rendón es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, es codirectora de Corpozuleta y asociada de Confiar. Aura coordina procesos de formación ciudadana alrededor de la lectura y la conversación en Corpozuleta y está asombrada por lo maravilloso de nuestro planeta y movilizada por su cuidado. Así que tenemos a estos tres grandes conversadores en esta noche de la conversación del miércoles, pero antes de darle la, de darle la palabra y darle curso a la conversación, eh, decir que este proyecto es ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura 2021 de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Y también quisiera agradecer al Ministerio de Cultura en su Programa Nacional de Concertación Cultural y, por supuesto, al equipo de la conversación del miércoles de Corpo Zuleta. No siendo más, le cedo la palabra y que sea una gran y enriquecedora conversación. Bueno, muchas gracias, Vane, por esta bienvenida. Y, y bueno, una, un saludo acá a... Paola y Andrés que, que nos acompañan, eh, que se animaron pues a acompañarnos en esta conversación eh, de este tema que tiene pues como un título bastante polémico que genera pues como bastantes eh, preguntas también y la idea es pues eso, como darle lugar a las preguntas y a la conversación sobre este tema. Y pues para darle la palabra a, a Paola y a Andrés quisiera pues empezar con una pregunta y es eh, cómo empezó pues eh, en ellos esta aproximación a, a preguntarse, a, a preocuparse pues por este asunto del cambio climático o de la crisis ecológica y ahí también podemos ir ahondando sobre esas diferencias también, ¿cierto? Porque en el título lo mencionamos como cambio climático, pero eh, el, también... En el imaginario esto se está relacionando con el calentamiento global, eh, para algunas personas además también está relacionado con la crisis ecológica o con la crisis ecológica, pero no necesariamente pues para todas. Eh, y bueno, simplemente quisiera empezar por ahí, pues que nos contaran un poco como sobre desde, desde su experiencia personal, cómo ha sido esta aproximación, cómo inició, ¿cierto? ¿Por qué? No sé cuál quisiera empezar. Eh, hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por eh, la invitación a participar en este espacio de conversación. Bueno, pues digamos que mi camino ha sido muy desde la academia. Entonces, ha sido desde la academia misma que yo he sentido, pues, y en mi proceso de formación eh, me he venido encontrando con estas áreas del conocimiento que además pues, de ser desde el punto de vista científico fascinantes, tienen sin lugar a dudas una importancia fundamental eh, para, para nosotros como, como seres humanos y, y para la crisis y la emergencia que vivimos actualmente. Eh, yo soy, como lo decían al inicio, ingeniera civil de formación, pero desde eh, mi formación de pregrado pues empecé a sentirme mucho más atraída como hacia áreas que son más ambientales que de la ingeniería civil canónica, llamémosla así, nunca me llamó la atención ni las estructuras ni los suelos, fue más como hacia las áreas hidrológicas y particularmente los temas de clima y pues digamos que mi formación se fue eh, llevando hacia ese lado. Pero digamos que mi encuentro con el cambio climático como tal ha sido más desde mi posición ya de profesora en la Universidad de Antioquia, eh, con las distintas oportunidades de investigación como al darnos cuenta que esta es una región que es relativamente poco estudiada en comparación a otras zonas eh, y donde empezamos a ver que desde lo social hay unas repercusiones tan grandes de estas manifestaciones del cambio en el sistema climático eh, entonces empecé a trabajar primero como desde una óptica muy desde mis áreas del conocimiento, que es bueno, cómo cambia la precipitación, cómo cambia el clima en Colombia, pero también en los últimos años con unos eh, intereses y unas afinidades importantes hacia los impactos ya que trascienden ese sistema físico y que van más hacia, hacia nosotros como seres humanos, la vulnerabilidad, un poco la mirada también de enfoque de género en estos temas. Entonces, digamos que así ha sido muy en el, en el contexto de la academia, pero he tenido la oportunidad de tener contacto también con otras áreas, las áreas sociales, particularmente en algún momento de mi llegada aquí a, a Colombia marcó bastante en el marco de un, de un proyecto, como el darme cuenta también de la importancia de esas áreas sociales, humanas y en general todas las áreas de conocimiento. Entonces, digamos que por ahí fue que surgió mi interés hacia este tema particular. Muchas gracias, Paola. Y ahora, Andrés, no sé si... Buenas noches, Aura, Paola. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Eh, respondiendo a tu pregunta, Aura, pues eh, yo soy de formación en pregrado de ingeniero de petróleos con profundas inquietudes ambientales desde, desde, pues desde mi niñez. Eh, en la relación con la naturaleza, la relación digamos con los animales, con, con las plantas ha, me ha marcado y pues eh, dentro de, la, de una formación como ingeniero de petróleos eh, iba como en contravía de lo que, de lo que normalmente esa facultad y eh, una escuela de ingeniería tan, tan pesada como esta pues, pues logren poner en sus estudiantes. Eh, el, entonces desde ahí pues estaba estaba esta inquietud, esta formación en ingeniería de petróleos pero eh, paralelamente en, en temas ambientales pues eh, recuerdo desde mis primeras materias que, que veía mm, cogí ecología de, de, de ingeniería forestal o veía biornicología por, por unos grandes, por mi, uno de mis grandes amigos pues que, que, me, que me encaminó también por ese mundo del conocimiento de la naturaleza entonces pues eh, eso eh, ha sido siempre palpable. Luego, mmm, digamos que terminar la carrera, una, una cuestión fundamental y que me marcó también fue la oportunidad de, de comenzar a trabajar con, con una organización ambientalista eh, con, con gran conocimiento, con gran experiencia, que es en Santa Viva y, y tuve, pues, digamos, ese contacto inicial después de salir, después de estudiar en, en, en Nueva Zelanda. Eh, y, la, y luego la experiencia de la ingeniería de petróleos como tal, eh, como tener la oportunidad de, la, de vivir directamente ese trabajo sucio, podríamos decir, en el que incluso desde el ambientalismo mismo, desde, desde todas las perspectivas, pues estamos parados en una matriz de hidrocarburos en el que algunos tienen que hacer ese trabajo sucio que es sacarlo pero que al final sirve para, para todos los, digamos, los discursos, tanto los que están a favor y en contra, porque al final es el soporte de todo lo que hacemos. Entonces, ver esto de primera mano, tener una experiencia directa con, con lo que esto significa en los territorios, en las comunidades, en contraposición con esa perspectiva pues, de, de un ambientalista que, que siempre me ha acompañado, pues, pues ha sido un contraste y el y en esa y en esa relación con los hidrocarburos necesariamente iba a la relación de cómo estábamos afectando el planeta cómo se estaba afectando pues por nuestras actividades el, el digamos todos los hábitats en un, en, un, en un país megadiverso como es Colombia y entonces esta pregunta climática esta pregunta por el, por lo que está pasando pues era natural con el con lo que estaba eh, alrededor de, de mí en ese momento y entonces posteriormente pues eh, ya me integro completamente a, a trabajar en este tema desde básicamente desde otra vez desde CENSAT, desde organizaciones ambientalistas ambientalistas desde las organizaciones populares entonces tratar de, de, de llevar como todo este como el conocimiento la experiencia y, y compartir aprendizajes con con la gente que está desde las bases trabajando y afectando y buscando pues un camino distinto para para este que muchas veces se nos, se nos propone como distópico. Listo, no, bueno, no, muchas gracias a ambos también pues como por compartirnos esa como esa aproximación personal y bueno ya pues como para darle lugar a la conversación, creo pues que cada uno de lo, dentro de lo que mencionó ya ofrece pues como elementos que podemos retomar en la conversación, pero digamos que quisiera empezar con una pregunta que fue la, también como la que eh, me movilizó pues a, a proponer este, esta conversación y es eh, que me empezó también a, a causar curiosidad, como darme cuenta que, que no necesariamente la, toda la documentación que... Tenemos en el momento todas las evidencias, los datos eh, son suficientes eh, en relación pues a la existencia del cambio climático, del calentamiento global que además es causado pues por la actividad humana, como todo esto que menciono, eh, que digamos ha sido producto pues también de investigaciones científicas, eh, no es suficiente eh, para que digamos, todas las personas que se les menciona o que se les cuenta, digamos, se convenzan de que existe ese problema, ¿cierto? Entonces, eh, me causaba inquietud, pues, bueno, ¿por qué no es suficiente? O sea, ¿qué pasa ahí con el tema de la, de la conexión, ¿cierto? De todo ese mundo investigativo, científico, de la academia, ¿cierto? Eh, con con la ciudadanía en general, ¿cierto?, con las personas que no necesariamente están involucradas en el tema y por qué nos debería preocupar, ¿cierto?, porque eh, nos, es importante que, que todas las personas sepamos de este, de este tema, pues de su existencia, de este problema, eh, o si por el contrario, no sé si crean, por ejemplo, que es más relevante que se lo tomen más en serio los gobiernos, las empresas, ¿cierto?, que ahí es donde... Debe quedarse el esfuerzo, bueno, como conversar sobre esto, sobre ese tema de la divulgación científica y los retos que plantea, porque no es suficiente con los datos, y, y cómo ahí conectamos esos distintos niveles de la sociedad, ¿cierto?, de la ciudadanía con otras instancias gubernamentales, de, eh, de las corporaciones, de, la, de, de los empresarios, en fin, cómo se conecta eso para mirar este problema, ¿cierto?, eh, desde todas y de todos. No sé si alguno quisiera empezar. Bueno, digamos que desde ese punto de vista, el negacionismo del cambio climático tiene muchas corrientes y tiene, digamos, distintas visiones, pero cuando hablamos de negacionismo de cambio climático no hablamos únicamente del negar que hay unos cambios que están ocurriendo, más allá de eso, el negacionismo que es más peligroso es el de las causas del de cambio climático. Entonces, muchas veces sí decimos que la actividad humana es la que está generando este cambio, pero hay que ir mucho mucho más profundo en esto y finalmente es el, la manifestación de un colapso generado por un sistema y un modelo de desarrollo. Y eso genera bastantes, bastantes, eh, digamos, discusiones eh, en cuanto a qué se acepta y qué no se acepta de ello ¿Por qué? porque finalmente como lo menciona ahora en su primera intervención andrés eh, pues finalmente es el sistema que sostiene la economía de todo el mundo y de todas las actividades que se desarrollan de una u otra manera dependen de este sistema entonces eh, desde ese punto de vista es profunda la crisis eh, la ciencia está la ciencia ...ha logrado mostrar desde hace ya décadas, incluso uno puede leer los primeros artículos que se pueden considerar como artículos pioneros del cambio climático. Hay un libro que se llama eh, eh, The Warming Papers, como los eh, artículos del calentamiento, ese es un compendio de artículos... Eh, científicos, donde uno de ellos es de Jean-Baptiste Fourier, por ejemplo 1800, tanto, inicios de 1800, eh, donde se hablaba, por ejemplo, alrededor del efecto invernadero, o como desde los años 30 del siglo pasado, 1930, Calendar, ya hablaba del efecto Calendar, así se le llamó inicialmente, a lo que luego, pues digamos, sería el efecto invernadero, el efecto que tiene el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, la ciencia ha, ha mostrado evidencias, aquí estoy hablando desde las ciencias de, de la física, de la química, pero desde muchísimas otras ciencias hemos visto esas relaciones con la economía, hemos visto esas relaciones con los ecosistemas, con la energía, etc. Eh, y la ciencia ha logrado, digamos, nos ha permitido entender algunos elementos sobre esto. Sin embargo, los intereses que hay detrás de todo esto, de un, del colapso de un sistema donde hay unos pocos, finalmente, esto es, la, la, digamos, una de las traducciones, no es lo único, pero es una de las traducciones de, de, de esta desigualdad, de mundo tan desigual que tenemos, que es totalmente potenciado por un sistema eh, económico y un, y un modelo de, de desarrollo, eh, eso finalmente es muy incómodo, es muy incómodo de, de escuchar y es muy incómodo también de manejar y de buscar soluciones, porque pues como seguramente discutiremos más adelante, las, las soluciones reales a este asunto son, son soluciones... Eh, que terminan siendo disruptivas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí hay gran parte de la razón de por qué la ciencia eh, no es escuchada. O sea, cuando vamos a la historia de las negociaciones de cambio climático, eh, finalmente han primado los intereses económicos en términos generales eh, de los distintos gobiernos y los gobiernos finalmente también están movidos desde intereses económicos, eh, de manera tal que eso hace que este... Esto sea tan complejo, a diferencia, no sé, si uno piensa, por ejemplo, en los años 70, eh, el agujero de la capa de ozono, eh, que la ciencia logró identificar que eran unos compuestos que lograban generar esta eh, destrucción del ozono en la estratosfera y desde la tecnología y desde la economía se plantearon otras formas por ejemplo, de refrigerantes de nevera, de aerosoles, etcétera, y se logró en algún momento eh, disminuir este tamaño de, de, del agujero de la, de la capa de ozono, eh, no movía los mismos intereses que mueve el cambio climático desde el punto de vista de los impactos tan enormes que esto tiene eh, y de las raíces tan ancladas que tiene finalmente en los, en los sistemas y en el, en el sistema capitalista, finalmente. Entonces, claramente, la, eh, la, la, eh, desde ese punto de vista... La ciencia eh, también en, en algunos es, en momentos ha sido manipulada también para beneficio de algunos intereses particulares. Es sabido, por ejemplo, que petroleras tienen eh, equipos de científicos eh, que en muchos casos trabajan es para finalmente estar moviendo ese mensaje de que el cambio climático es una conspiración, de que esto es una manipulación, etcétera Y, y hay recursos que se invierten y no son pocos en precisamente divulgar esos, esos mensajes. Entonces, claramente aquí viene un asunto y es que es eh, un problema de raíces muy profundas eh, y que claramente la ciencia no es suficiente, ni mucho menos, eh, para, para, para encontrar eh, soluciones a, a eso. Listo, no sé si Andrés, gracias, Paola, ahorita pues esto que decís da pie para hacer pues como incluir otras preguntas, pero no sé si Andrés quiera también decir algo. Pues, eh, Aura, yo, yo ahí pues como complemento un poquito lo último que decía, que decía Paola, y es sobre todo en, en entender también que, que el, digamos, el cuestionamiento sobre la crisis climática, que, que más allá de cambio climático, más allá de una abstracción, es una, es una condición real, vívida, que todos los días nos exponemos a ella, estamos en medio de ese colapso no es una cosa que esté pasando que vaya a pasar en el futuro eh, también tiene un pro, tiene una digamos una causa fundamental y es el modelo económico el capitalismo fosilista que le podríamos eh, añadir ese, ese término puesto que toda la idea de crecimiento toda la idea económica cuando sabiendo que la economía mm, físicamente es un subsistema de, de, de, digamos de un sistema que se llama tierra eh, rompe con todos sus límites y nos lleva a un a una condición como la actual y es también el modo de ver el mundo es, un, es, un, es también una crisis de la forma en la que vemos el mundo y una de las formas en las que vemos el mundo es la misma ciencia entonces es, es como, como esa reconfiguración esa esa ese pedido que nos hace una crisis del tamaño eh, de la que, nos, eh, a la que nos enfrentamos de pensar, de imaginar, de, de entender claramente las causas, porque entonces ahí está como, como bien decía Paola, la, todo este entorno de negociaciones climáticas, unas negociaciones que básicamente son ininteligibles para, para, para el común de la del, del, digamos de la opinión pública en la que Hablamos de emisiones que reducimos eh, un, un problema de la complejidad que es esa, moléculas de carbono que se emiten o se borran o se suman o se restan, eh, a las buenas intenciones, digamos, de unos gobiernos que son unos gobiernos que están por detrás con, con intereses económicos de las corporaciones que tratan de que todo este, este mar de, de, de información ininteligible, digamos, no logre llegar a, a comunicar directamente con, las, con, con la opinión en general y que de alguna manera desmovilice y desmovilice con esa misma idea de que es algo que pasará en el futuro. Entonces, dentro de todo este contexto, hay una causa fundamental y es la quema de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo, esa manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que nosotros hoy deseamos, porque, porque me parece que esto es un punto fundamental en esta, en esta discusión, es como los hidrocarburos han planteado una nueva manera de desear, y a partir de ese, de ese otro deseo, de ese deseo mediado por, los, por las energías fósiles, nosotros nos planteamos un problema en el que nos mueve básicamente la comodidad, la comodidad de las, de las clases medias globales, cuando, cuando es evidente que a esta comodidad, a este nivel de, digamos, de, de satisfacción de necesidades, unas necesidades creadas, otras básicas, eh, ha accedido solamente una pequeña parte de la población. Y entonces otra vez volvemos también a que, a que el tema de la crisis climática y de lo que estamos haciendo hoy eh, tiene profundo arraigo en, en condiciones de desigualdad, puesto que estamos inmersos en este mismo sistema económico que es la causa real de la crisis. Aquí nada podremos hacer con energías renovables, con, con los cuentos de la carbono neutralidad, con que vamos a poner paneles solares y vamos a tener carros eléctricos, porque eso no es el problema, el problema es un sistema, un sistema económico y, y desde ahí parte, pues, como debe partir nuestro análisis, y nuestra, eh, digamos, propuesta de, de una nueva vida. Bueno, aquí sugiero muchas eh, cosas, pues, para que convencemos. Una por la cual me gustaría empezar es que justamente... Eh, este tema de, del calentamiento global, como lo mencionaba Andrés, es, digamos, desde las narrativas desde las cuales se nos ha comunicado, que como se nos ha contado, también lo sitúa o lo ha situado por mucho tiempo, digamos que más reciente está, en los años recientes sí está más presente en la agenda eh, política, pues como en las conversaciones un poco más, pero hasta hace muy poco eh, realmente se, se veía como un asunto. No, eso, eh, digamos, y eso pues poniéndolo en quienes lo asumían o quienes creen, pues, como en la existencia de este problema, eh, como algo que va a suceder eh, por allá, le, eh, lejos, pues, en, unos, en unas décadas, como algo que no está cercano y que además eh, se nos representa de alguna manera muy, como muy abstracto, ¿cierto?, eh, y cierto, por ejemplo, ahí era donde pensaba, bueno, hay, hay un tremendo reto ahí en cómo eh, plantear este problema como un problema que está ligado con la cotidianidad de todos los seres humanos, ¿cierto? No solo con quienes están viviendo a la orilla del mar porque, eh, o que viven en, una, en las playas, cerca de las playas, porque el nivel del mar se va a elevar y entonces... Eh, van a, a implicar, pues, desplazamientos eh, de, de estas comunidades que viven eh, allí, sino que es algo que nos va... o que ya nos está afectando, pues, a, a todos los seres humanos. Entonces, eh, porque me, me genera eso también mucha inquietud, es como la dificultad para llevar este problema a la evidencia a, la a esa evidencia de la cotidianidad, efectivamente. No sé si a ustedes también se les ha ocurrido como maneras de, de hacerlo pues sentir como algo más eh, cercano, yo pues por ejemplo hoy tenía un calor y dije, madre, pero no sé si eso sea suficiente para que la, para que digamos las personas se, se preocupen, ¿cierto? Eh, porque pues finalmente es solo un poco de calor un día y ¿y, y, qué, pues, y, y qué más? ¿cierto? porque eh, digamos resulta mucho más incómodo cuestionar, eh, digamos, el, el modelo de vida, un, un, sí, un, un estilo de vida que se nos ha prometido, que se nos ha vendido también como ilusión, como un sueño, como algo pues que eh, ese sí es el ideal y, y, y cuestionar eso es muy difícil incluso si es, eh, si, incluso si es poniendo la vida en el centro, ¿cierto?, eh, plantear eh, reformas o cambios económicos eh, radicales resulta eh, para muchas personas como algo iluso, demasiado utópico, poco realista y entonces eh, la propuesta es como, en, ¿cuál es la propuesta cierto? Eh, frente a, a este problema pues por ejemplo Andrés mencionaba bueno no basta eh, o sea se está hablando de una crisis de un modelo económico no solo el asunto de que estemos dependiendo de las eh, de las energías fósiles sino que es también un sistema económico y eso me parece pues eh, muy interesante también porque es, en, es allí donde también puede estar la mayor resistencia eh, en ese lado, de no conectar el problema con la cotidianidad y cómo nos está afectando ya y cómo esa manera en que nos afecta va a incrementar. Y por el otro lado, pues, es que eh, yo cómo voy a dejar o cómo puedo eh, ayudar pues a, a cambiar este estilo de vida también. Parece pues como algo eh, demasiado difícil y poco deseable, ¿cierto? Entonces, ahí eh, hay do, como dos problemas desde... Por lo menos, ¿cierto? Yo creo que hay más, pero por lo menos podríamos empezar hablando de esos problemas a la hora de, de lograr conectar a las personas con, con pensarse, simplemente con dar lugar a la pregunta, ¿cierto? Sobre eh, este problema que estamos viviendo. Bueno, eh, un poco como para conversar de esto, de los impactos de, del cambio climático y más que el cambio climático, como lo mencionó ahora Andrés, una emergencia, una crisis eh, climática, que, que, que ante todo, pues como lo he manifestado, es una crisis humana, no de un sistema eh, humano. Eh, el, el cambio climático eh, es cada vez, y lo, y lo vemos en las noticias, ahora veremos y leeremos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en Canadá, en el oeste de Estados Unidos, o lo que ocurrió, por ejemplo, en San Andrés y Providencia hace unos meses con el huracán Iota, o que la temporada de huracanes del Atlántico del año pasado haya sido la más activa en registros junto con la del año 2005, o los incendios forestales que hubo en Siberia, que el círculo polar ártico estuviera experimentando temperaturas superiores a 35 grados centígrados por semana, incendios en el Amazonas, en el, en el Pantanal Brasilero, eh, en fin, podemos enumerar un montón de, de, de asuntos y es porque este cambio en el sistema, que no es un calentamiento global únicamente, que no lo podemos cuantificar únicamente en, en grados centígrados, eh, esa es, digamos, la unidad y la, lo que llevamos, por ejemplo, cuando hablamos de las negociaciones y aumentamos tantos grados centígrados por encima de, antes de las temperaturas de industrialización, eso se manifiesta en un cambio energético en todo el sistema. El sistema climático no tiene fronteras, no tiene barreras geopolíticas, es la total termodinámica del planeta, los océanos son fundamentales en esa termodinámica y el asunto es que esos aumentos de temperatura global así parecieran muy poquito que eh, cambian toda la termodinámica del sistema y eso que genera que las manifestaciones de ese cambio sean muy diferentes a nivel global, o sea cuando vos vas de una región a otra no necesariamente se manifiesta de la misma forma. En algunas zonas es claro que eh, las sequías se están haciendo más frecuentes y más intensas. En otros lugares, por ejemplo, las olas de calor empiezan a ocurrir con más frecuencia. En otros lugares las eh, tormentas de mayor intensidad también ocurren con más frecuencia o los eventos asociados a eh, lluvias fuertes e inundaciones ocurren con más frecuencia. Así sucesivamente. O sea, podemos eh, enumerar un montón de manifestaciones de ese sistema, y además esas manifestaciones van siendo acumulativas. Por ejemplo, pensemos una ola de calor, como la que está ocurriendo en este momento en esas regiones de Norteamérica, para poner el ejemplo pues, actual, eh, pero imagínenselo con unas condiciones bien secas y unas condiciones de viento fuerte. Esos son ingredientes para los incendios forestales, por ejemplo, eh, eh, digamos condiciones favorables para, para estos incendios. Eso es parte de lo que el cambio climático impone, ¿cierto? O por ejemplo, lluvias muy fuertes, una tormenta tropical en una región eh, costera, donde además hay viento fuerte que aumenta el nivel del mar, erosión costera, etcétera. O sea, hay un montón de elementos acumulativos acá y el asunto es que el cambio climático afecta a todas las regiones del planeta. Eso es claro, la evidencia cada vez es más clara, más contundente y además en muchos de esos lugares ya tenemos evidencia que nos muestra que eso está asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero que de manera antrópica se están generando. Entonces, desde ese punto de vista, eh, ahorita mencionabas un poco, por ejemplo, cómo llevar a nuestro contexto, pues, que estoy acá en el Valle de Aburra, ¿cierto? Estoy acá en la ciudad de Medellín, eh, estoy lejos de la zona costera, ¿cierto? Entonces, yo pensaría, pues, el aumento en el nivel del mar no me afecta o lo que pasa en los océanos no me afecta porque finalmente, pues, yo estoy en una zona montañosa en la mitad de un país. Eh, entonces, nos tenemos que poner a pensar, por ejemplo parte de una, un porcentaje muy alto de esa energía que se ha liberado debido a las actividades humanas las ha absorbido el océano y cuál ha sido la consecuencia la acidificación del océano y uno dirá pues listo el, el, el océano tiene condiciones de mayor acidez eso no afecta nada eso afecta a la cadena alimenticia finalmente la seguridad alimentaria está en peligro y porque muchas eh, poblaciones, incluyendo nosotros en regiones como la nuestra, pues consumimos alimentos del océano y si lo vemos desde ese punto de vista, pues como extractivo, pues que es parte de lo que cuestionamos precisamente en esta conversación. Eh, también el aumento en el nivel del mar, por ejemplo, genera erosión en regiones, por ejemplo, si nos vamos otra vez desde ese punto de vista de esa mirada, el, el Urabá, la región Urabá eh, en Antioquia. Eh, zonas de que eran de balneario pues típicamente hace unas décadas ya no lo pueden ser porque la erosión ya digamos se ha llevado parte de esas zonas eh, costeras eh, y pensemos entonces que finalmente eh, aquí eh, la seguridad alimentaria como lo mencionaba pues al haber de certificación de algunas áreas las grandes urbes del planeta están asentadas precisamente en las zonas de mayor biodiversidad, ahí hay una conexión importante con la pérdida de biodiversidad. O sea, finalmente aquí hay unas conexiones y eso es lo que yo finalmente pues quiero como resaltar y es todas esas conexiones que hay. Y que pareciera, no sé, el Ártico, eh, se está derritiendo el Ártico y que pesar del oso polar, que esa es la otra imagen también que nos tratan como de mostrar el osito polar ahí, pues en, que claro, es triste, ¿cierto? Y es, y es porque la manifestación así pequeña de una cosa mucho mayor, el, el Ártico es fundamental, por ejemplo, en el balance eh, energético y en general en el clima del planeta. Entonces, claramente estamos conectados y, y creo que hemos visto en nuestras regiones, eh, por ejemplo, esta zona urbana del de Valle de Aburrá, que se está conectando con ese Valle de San Nicolás, con el occidente también del departamento, estamos creciendo una conurbanización enorme, cemento, eso genera un, algo también ya muy conocido, estos eh, efectos de isla de calor, o sea, estas... Superficies de asfalto concreto se calientan más que otras superficies, eso sea, genera aumentos locales de temperatura. La calidad del aire, eso es otra cosa que también está relacionado con el cambio climático. Entonces, de manera tal que, que sí vemos unas conexiones, pero es que en las grandes urbes no nos pensamos de dónde llegó el agua, qué me tomo, de dónde, o para dónde va la basura que yo genero. Eso no lo pensamos, ¿cierto? Porque no tenemos esas conexiones que era pues también parte de lo que ahora en su motivación de por qué Andrés se ha sentido pues atraído hacia estas áreas es esa conexión con, con, con la naturaleza, somos naturaleza y creo que, que ahí hay una parte importante por, por resaltar. Sí, eso, por ejemplo, antes de darle pues la, la palabra a Andrés me parece muy importante esto que mencionaba Paola y es que Finalmente, es un problema que está relacionado, o sea, no es solamente como que se está calentando el planeta ahí, sino que ahí hay una cantidad de problemas conectados mmm, sociales pues que implican la alimentación, que implica eh, la forma pues, en que habitamos el, el planeta, que por ejemplo puede desencadenar eh, eh, crisis eh, alimentarias, eh, que se refleja, por ejemplo, eh, o se puede reflejar en el alza de precios, supongo yo, de alimentos, y entonces finalmente ponen un lugar de vulnerabilidad a, a las personas que ya pues, son más vulnerables, ¿cierto? Y ese es otro asunto que me parece pues, muy importante, pues ahí destacar, es que eh, este, este tema de la crisis ecológica y del calentamiento global nos está hablando de una crisis que implica otras crisis humanas, sociales, ¿cierto? Y de el, pues del planeta también, ¿cierto? Para no centrar solo la mirada en cómo nos afecta a nosotros como seres humanos, sino pues cómo afecta también a, al planeta, a la vida en el planeta en general, y que digamos desde una postura ética también es importante eh, preocuparse pues, o preocuparnos por eso, ¿cierto? Pero si, sí, digamos, esa no es una preocupación que emerge, por lo menos que emerge la preocupación por, eh, por, la, por las comunidades humanas y, y cómo entonces vamos a enfrentar esto, ¿cierto? Eh, bueno, no sé si Andrés ¿qué quisiera decir algo sobre este, esta pregunta que hacía, cómo llevar este problema un poco más a, a lo cotidiano. Eh, no sé si quisieras ahí hacer algún apunte... Eh, o si continúo pues, Saura el, el solo eh, una, una pequeña parte y es, y es insistir en esto de, de entendernos como parte de la naturaleza una, digamos una, una ruptura que, que se da en un momento de la historia pues que lo ubican algunos en, alrededor de la Edad Media es este momento de la desacralización digamos que, que hacía parte de la, de la condición de una naturaleza que proveía el, la mayor parte de nuestra historia como especie en la Tierra, eh, alrededor del 97% de los 300.000 años que nosotros tenemos como, como homo sapiens, los pasamos en medio de una tierra de la abundancia, digamos, de una tierra que proveía y en una actividad básica que es la relación de, del forrajeo de la recolección de, de alimentos y en eso pasamos la mayor parte de nuestra historia. Entonces esto es, digamos, lo traigo a colación porque, porque no se nos puede olvidar que somos una especie más en la Tierra, una especie más que vivió bajo el resguardo de la Tierra y que de esa manera ha vivido la mayor parte de su, de su vida, digamos. Y cómo entonces en ese momento en el que nos la, la misma abundancia de energía, como... Esta, digamos, lotería que nos ganamos a partir de encontrar los combustibles fósiles y las grandes cantidades de energía que están almacenadas en unos volúmenes muy pequeños, logramos mmm, adquirir casi eh, como habilidades sobrehumanas. O sea, en, en un momento de la historia, en 1969, fuimos capaces de gastar unas cantidades ingentes de energía para llegar, al, para llegar a la Luna, por ejemplo. Entonces son cosas que nos hacen apartarnos de esa idea de pertenecer a la misma naturaleza, de romper con una condición de codependencia e interdependencia que es la que nos tiene hoy aquí. Mientras el tiempo de esa mayor parte de la, de la, de, de, digamos, de la historia como especie que tenemos en la Tierra, el tiempo era un, digamos, una, una construcción lenta, una construcción... Eh, de difícil cambio que era la repetición la digamos la condición fundamental de esa mayor parte del tiempo hoy es una aceleración del espacio-tiempo que lo vivimos a través de las energías fósiles hoy tenemos muchísimas cosas que hacer y podemos digamos desde nuestra ruptura mental poder hoy tomar un carro aquí en el barrio donde vivo llegar a por el túnel de oriente hacia el aeropuerto y en un continuum urbano montarme en un avión y en 10 minutos, en, en una hora estar en Bogotá y estar otra vez en un continuum urbano que pareciera que no tiene fin. Y todas estas capacidades que, que, que digamos que, que están más allá de, las, de lo que nosotros podríamos haber imaginado en algún momento, pues nos la da esta energía y es así entonces que, que se promueve esa ruptura de la naturaleza. Y hoy por eso nos puede parecer tan abstracto las, todas las condiciones que he numerado ahora. Paola, cuando nos hablaba de las manifestaciones de la crisis entonces como también esas manifestaciones de la crisis están en nuestra vida diaria en medellín eh, he vivido en, en, un, en casi en el mismo lugar durante toda mi vida y tengo recuerdos y tengo registros de, de animales de especies eh, de aves de árboles de plantas que existían y que ya no existen eh, desde una perspectiva geológica no puede haber un cambio en, en digamos, en el periodo vital de un humano que pueda ser tan notorio en, en tan solo 30 años. O sea, 30 años no son nada para los millones y millones de años que, que tiene la Tierra y que tiene el desarrollo de la vida. Entonces, esta observación, por ejemplo, de, de, de que hoy en Medellín hay una colonia eh, de, sole, de, de, de, de, de coquitos, de, por ejemplo, que son unos ibis que cada vez los vemos más y que no estaban hace, no sé, 10 años en Medellín, como hay María Mulata, es un pájaro que eh, era totalmente de la costa, que lo veíamos cuando íbamos a la costa caribeña, hoy tiene una colonia en Medellín, eh, como hay, como a veces, como alguna vez sentado en Carlos de Restrepo pude escuchar las cigarras que se, que se escuchan en, en tierra caliente, en tierras mucho más bajas, y como todo esto es un, digamos, un encuentro con algo desconocido y que y que tiene que generar una alerta profunda sobre ese cambio de condiciones que es tan rápida y cómo esto mismo nos amenaza, amenaza la forma en la que vivimos, amenaza lo que sería ese futuro y, y, y configura en un contexto pues, de, de crisis sobre el, que, sobre el que la única manera de actuar, insisto, es comenzar a construir, a deconstruir esa manera en la que habitamos la Tierra y a construir nuevas relaciones eh, que nos permitan imaginar un mundo otra vez en medio de esa naturaleza que en algún momento dejamos de lado ahí con eso último que decir me parece muy importante pues como ese llamado pues es porque nos encontramos también eh, si uno está interesado en el tema pues o si alguien le habla a que sepa pues del tema eh, le habla a uno, bueno no se nos está acabando el tiempo eh, para tomar las medidas que son necesarias para alcanzar esa meta de que eh, la temperatura eh, global no, no aumente más de un grado, 1.5 grados centígrados para el 2050 en relación pues a las temperaturas preindustriales, bueno, como que te dicen todo eso y no, y bueno, si está bajando el tiempo, entonces, no, pues, ¿y yo qué voy a hacer? Yo aquí, simple ciudadana, pues, eh, eso genera también pues como mucha angustia, puede generar eh, ansiedad eh, y como una sensación también de impotencia, de pues entonces, eh, pues apague y vámonos. O eh, por otro lado también puede generar de nuevo pues como esta incomodidad, sobre todo cuando se plantea de pensar en, otro, en otras formas de, de, de vivir. Y ahí a mí me parece crucial de todas formas darle lugar pues, a la esperanza, ¿Cómo le damos lugar a la esperanza de que podemos hacer algo eh, sabiendo pues, que es un problema tan urgente eh, que muchas de las decisiones eh, cruciales están en manos, por ejemplo, de, de los gobiernos, de las empresas, ¿cierto?, eh, que no están dispuestas a cuestionar, en su gran mayoría, eh, la gran mayoría de los gobiernos no están dispuestos a cuestionar el, el modelo económico capitalista. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda como ciudadanos para no decir, pues, pues no hay nada que hacer, pues apague y vámonos? Eh, porque eso, eh, claro, genera lo que termina generando es como una parálisis y bueno, para muchas personas esta idea de que hay que cambiar de modelo económico puede significar eh, o decir como, bueno, entonces me estás proponiendo que vuelva a la época de las cavernas o que me estás proponiendo, ¿cierto? Como el imaginario de que se está proponiendo algo eh, muy irrealizable. No sé, ustedes como piensan que por ejemplo se puede construir un discurso de, de esperanza sabiendo además la urgencia del problema. O sea, es como un poco eh, paradójico ahí, como una papa caliente, bueno, ¿qué hacemos con esto? Eh, para que no nos quedemos eh, paralizados, cierto. Bueno, bueno Andrés, yo <risas> Andrés, Dale paus primero, así sigamos pues, en, en el orden. Bueno, yo creo que es un poco también como mostrar que, que desde las acciones individuales hay cambios que se pueden generar y, y que también pueden ir llamando y generando colectivos. Eh, por ejemplo, desde ese punto de vista, eh, algo pues que, que, que es muy potente eh, es, por ejemplo, estamos en este momento. Eh, próximos a, a atravesar una eh, temporada electoral en Colombia. Por ejemplo, el poder que tiene el que, el que seamos personas informadas, que sepamos sobre los temas y que tengamos claro que las temáticas ambientales son profundamente importantes eh, en la agenda de cualquier gobierno. O sea, son centrales, son neurálgicas, finalmente, en cualquier país. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, eh, tener en mente eso, y pensar en que ese acto que, que es individual, pero que se vuelve colectivo también en la medida en la que vamos convergiendo en opiniones, ese voto que yo tengo es importante. este es un paso que puede generar cambios, ¿cierto? Es una manera, digamos, que yo veo de forma individual en la que podemos eh, empezar a generar esos cambios. O sea, pensemos que necesitamos... Congresos, que necesitamos gobernantes en los distintos niveles, una institucionalidad que piense diferente y desde ese punto de vista esas son cosas que tenemos que ver con lupa, por ejemplo, de las propuestas de los y las candidatas que, que, que tengamos en un, momento, en un momento dado. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental. Lo otro también es entender que, que los actos individuales pueden generar cambios y como lo mencionaba ahora eso también puede llamar a la formación de, de colectivos aquí pues digamos andrés lo, lo mencionaba ahora y, y, y yo también lo retomaba un poco por ejemplo como la alimentación es central en todo esto es central desde el punto de vista de las causas del cambio climático hasta el punto de vista de las soluciones eh, en esa transición que necesitamos para enfrentar este este cambio climático y eso es un acto en el que yo tengo en la mayoría de las veces una posibilidad de decisión, ¿cierto? Empezar a pensar distinto de dónde provienen los alimentos que consumo, cuál es la cadena de producción. Eh, eh, creo que, que la pandemia de alguna manera nos mostró un poco al inicio... Eh, como, bueno, eh, se están perdiendo los productos de muchas personas, eh, los mercados campesinos empezaron entonces a ser una opción también de consumo, eh, no voy entonces a pensar en comprar a las grandes cadenas de supermercados, sino porque no empiezo a pensar en, en productores locales, creo que, y de eso pues Andrés nos hablará con mucho más detalle, el asunto por ejemplo de la agroecología, de pensar como yo también, puedo proveer, y aquí viene un asunto fundamental, yo creo que no es apuntar a la seguridad alimentaria, es apuntar a la soberanía alimentaria, eso es muy, muy distinto, y como te digo, eso es parte del problema, pero también es parte de esa transición real que, que necesitamos. Entonces yo creo que, por ejemplo, pensar eso, pensar eh, los consumos, el, el consumo es aquí un asunto fundamental, ahora Andrés también lo mencionaba cuando hablaba de... Nuestro, nuestra mayor parte del tiempo en este planeta como, como recolectores, pero en la medida que, que, que buscábamos y que era básicamente para nuestro consumo y nuestra supervivencia, pero cuando empezamos a acumular y a ser acumuladores, empezamos a ser acumuladores de un montón de cosas que empezó a definir también entonces lo que llamamos nuestra calidad de vida y nuestro estándar o nuestro estatus, en este, en este sistema tan complejo, en este entramado tan complejo que, que formamos en, en, en nuestras sociedades actuales. Eh, creo yo que, que repensarse esas cosas eh, es importante, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, el consumo es, es algo que podemos tener en mente. Necesito todo lo que, lo que estoy queriendo conseguir. Obviamente, aquí viene el asunto de las desigualdades, esto no es algo de lo que podamos hablar y, y podamos exigirle a, a todas las personas, porque que hubiéramos llegado a este punto en el que estamos con todos los seres humanos iguales, viviendo bajo las mismas condiciones, bajo las mismas, eh, digamos, comodidades, pero ni siquiera, o sea, aún así las desigualdades siguen siendo enormes y hay, todavía, eh, aunque la producción de alimentos ha aumentado enormemente en, en las últimas décadas, todavía hay personas que se mueren de hambre. O sea, cosas como esa, ¿cierto? Eh, es realmente pensar eh, hasta qué punto yo puedo cambiar mis modos de consumo, mis, mis modos también de, de movilizarme, de transportarme. Entonces, eh, pues yo creo que hay, hay también asuntos que parecieran como, como que, pues, pequeños. O sea, si yo hoy me compro un carro, no me compro un carro, eh, pues, ¿cuántas personas más tienen carro, cierto? Y si yo mido, cuantifico cuántas emisiones hay de mi carro, pues, eso no será mucho, ¿cierto? Y no significa nada si yo lo empiezo a poner en absolutos, pero en la medida en la que vamos convergiendo todos hacia ese tipo de visiones, ahí la educación también es súper importante, yo creo que se pueden eh, eh, fomentar cambios radicales importantes. que Antes de darle la palabra a Andrés, es también hablar como cambiar de eh, esos ideales un poco, cambiar un poco... Esas aspiraciones, invitar a, a proponer otros valores, por ejemplo, que es deseable también un mundo eh, más, más equitativo, ¿cierto? Con una, con una mayor justicia, una justicia social, que nos permita, social y ambiental que nos permita tener una buena calidad de vida a todos los seres humanos. Entonces, eh, eso, por ejemplo, poner en el lugar de lo deseable eh, y darle una prioridad. Eh, que, no, que no sea inferior, pues, por ejemplo, a la prioridad de la propia calidad de vida. Eso parece poco probable, que digamos que sea adoptado, no sé, eh, pero es como un lugar donde, digamos que plantea un camino para la transformación también, pues, para trabajar eh, hacia, hacia esa transformación, diría yo, de, de unos de unos ideales, de unos valores, eh, digamos, desde la educación, por ejemplo. Ahora allí tocas eh, un, punto, un punto sobre, que me parece pues, como, como interesante para, para apoyarme, y es en esto de la calidad de vida, de lo que hablas. La calidad de vida está íntimamente relacionada con, con una idea de desarrollo, con una idea de qué es la calidad de de cómo la calidad es, digamos, la aspiración de una centralidad, una centralidad que mmm, en el sistema económico que hemos construido depende completamente de una periferia, en el caso, por ejemplo, de las urbes y de las urbes en las que también hay una centralidad eh, en la que, digamos, esa calidad de vida, entre comillas, pues se maximiza. Entonces, el, es otra vez entendernos como en medio de esos flujos de energía y materiales de los que dependemos para cosas tan inocentes como lo que podría hacernos expresar el amor a una pareja y entonces decir que se casaron y que se fueron de luna de miel para Tailandia. Eh, ¿Qué significa que eso sea algo deseable, que, que hable de una calidad de vida y que también esté cruzado por una idea de lo que, de lo que es, es, es, digamos me refería ahora un poco a eso, como esto de la, de, de la forma en la que nosotros nos construimos culturalmente a partir de la abundancia de, de energías fósiles, como deseamos de una manera distinta. Entonces aquí, aquí eh, digamos, cuestionando esto, mmm, podríamos pensar también que este mismo sistema económico, nosotros nos insisten en que seamos creativos, en que encontraremos una solución, eh, nos aferramos mucho a estas ideas en la que la tecnología siempre será el, el, digamos el, el salvador como, como una especie de tecnolatría en la, que, en la que es que en el momento más inesperado llegará una tecnología que sea capaz de, de, de hacer, de, de volver todo a lo, que, a lo que era antes. Y se nos olvida un poco que, esa, que la tecnología es una relación entre la, entre la energía, los materiales y el conocimiento, y que todo esto como cualquier... Mmm, eh, digamos depósito incluso de, de, de materiales en el mundo tiene unos ciclos y son unos ciclos en los que se aumenta en algún momento se hacen los descubrimientos más fáciles llegamos a un tope de esos descubrimientos y luego eh, necesariamente vamos a llegar a una declinación encontrar esos límites y, y entender que no será la tecnología la que la que nos presente esa solución y en este mismo sentido como también como evitar esa parálisis entendiendo que, que así se nos hayan metido como estas formas de ver la vida, de ver el mundo, homogéneas y globales, al lado de nosotros tenemos, tenemos unas utopías locales que ni siquiera estamos viendo, que están sucediendo en este mismo momento en el que hablamos y que eh, para mí son, son digamos, los, los, eh, las experiencias de mayor... De mayor propuesta de futuro que en este mismo momento cuando si miráramos a los intersticios empezar empezaríamos a ver esas nuevas propuestas de sociedades que están respondiendo directamente a todo esto que nos está pasando y que se están encaminando eh, a una vida distinta entonces es, es como como empezar a sensibilizarnos empezar a de verdad pensar por fuera de lo que de lo que hasta ahora hemos vivido porque una crisis del tamaño de la que enfrentamos necesita que, que estemos todos por fuera del de de, de esquema de soluciones que hasta ahora hemos aplicado y empezar a entender que, el, que una vida distinta, que una vida lenta, que una vida eh, como la construyó uno de esos, de esos movimientos que, que, digamos, que podrían generar muchas esperanzas y si se refieren a la vida sabrosa. Como, ¿Qué significa la vida sabrosa en un en un lugar megadiverso, en un país megadiverso, en un territorio megadiverso como es el colombiano, y cómo empezamos a construir esas otras maneras de relacionarnos en la, en la que, insisto, seamos conscientes de la ecodependencia y de la interdependencia para lograr mmm, virar, virar rápidamente además, porque, el, porque esto es mucho más, ahora, ahora lo, lo decíamos también, es la urgencia, es el sentido de urgencia que nos implica. Eh, pensar en que vamos a habitar una tierra una tierra distinta y una tierra nueva y que eso toca todos nuestros nuestros eh, digamos todos los niveles de, de vida entonces sobre esto hay mucho que ahondar y el y dejar de un lado esta tecnolatría o sea el, eh, como como entender y revisar esto que la misma institucionalidad la misma la misma construcción del capitalismo ahora nos vende como energías renovables, como el capitalismo ahora se, se pienta de verde. Hay, hay todavía discursos aquí eh, que abundan, en que nos hablan de una circu de economía circular, cuando, por ejemplo, la economía circular es una imposibilidad física porque necesita energía y cualquier economía es entrópica necesariamente. Entonces, ¿cómo nos empegamos, empezamos a despegar de todos estos lugares comunes, de las energías renovables, del carro eléctrico, de la economía circular?, y empezamos a construir en realidad soluciones a partir de nuestra interacción y esa construcción colectiva hacia un mundo distinto que tenemos que empezar a incluir y a mirar en los intersticios. Sí, porque digamos que también hay, eh, hay unos imaginarios, ¿cierto? Como de que va a ser suficiente con transitar pues a, a las energías renovables, ¿cierto? Yo, yo supongo que sí es necesario hacerlo porque en un momento ya no tendremos energías fósiles disponibles, ¿cierto? Pero, pero eso resulta insostenible también, o sea, eso resultaría insostenible también. Entonces, ahí, eh, de nuevo, pues, me parece muy importante esto que decís en relación como a esa creencia de que la tecnología, pues sí, claro, la, la tecnología ha sido muy importante, pues, para el ser humano, para muchas cosas, pero también eh, eso hemos puesto como una... Eh, Esperanza, o sea, hemos recargado ahí toda la esperanza, y por ejemplo, no pensamos en también la posibilidad de, de construir otros, otros paradigmas de, de vida, de una vida deseable, eh, bajo otros modelos económicos, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, pienso aquí en un comentario que nos comparte una compañera que dice: eh, Elizabeth Giraldo. Eh, en los comentarios pues, que nos han puesto por Facebook, que me gustaría pues, como que los fuéramos mirando, eh, dice, pensemos en las razones culturales del negacionismo, a veces pienso que las propuestas alternativas, en términos vitales y formas de la cotidianidad, no logran ser objeto de deseo. ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, con otros sentidos de la abundancia, ¿cierto? Entonces, eh, creo que ahí quienes estamos pues como en este asunto de, bueno, necesitamos cambiar de, de sistema, de modelo eh, económico, de estilo de vida, también nos implica imaginar que hay otras formas pues de deseables de vivir que mencionaba ya Paola, por ejemplo, como bueno, vemos que hay cositas que podemos hacer desde lo local, que mencionaba también a Andrés, y eso pues es muy importante pero tiene que cierto, tiene que seguir creciendo y como lograr expandirse también como a otros eh, ámbitos, por ejemplo, de la cotidianidad, pero además está pues como es, este de, de poder incidir, por ejemplo, eh, más allá de lo individual, ¿cierto? Eh, de lo colectivo, de, de poder lograr tener, por ejemplo, un peso dentro de lo político, porque inevitablemente ahí también tiene que darse, dar, darse un cambio, ¿cierto? No necesariamente es desde... Esa esfera política, eh, digamos, donde viene todo ese cambio, sino que, por ejemplo, mencionaba ahorita Paola, el, el poder de, del voto también se puede reflejar en una exigencia, una demanda de que tenga en cuenta, por ejemplo, eh, cambios. Eh, que contribuyan, por ejemplo, a este cambio de, de sociedad, pero hay otros cambios que se pueden ir dando de manera paralela, ¿cierto? No existe pues como una, una única vía para actuar, ¿cierto? Que, sino que hay múltiples vías, está pues la, la necesaria de igual ejercer un, un poder, una presión política, pero también está la de construir con lo colectivo, desde lo local, y como seguir imaginando pues también otras maneras de de vivir eh, no sé si en los comentarios ustedes quisieran resaltar uno, yo veo que um, han, ha habido varios eh, en relación al problema de la ciudad y, y lo rural y, y lo urbano, ¿cierto? como esa problemática que ahorita también mencionaba creo que era Paola, como bueno, por ejemplo vemos cómo se está expandiendo este este valle, ¿cierto? hacia el valle de San Nicolás y eso qué nos implica, ¿cierto? Eh, o sea, también estos retos que, que no sé si, por ejemplo, nos podemos imaginar eh, otros, otros, modelos, otros modelos de ciudades, si podemos construir otra ciudad dentro de esta misma ciudad que ya está construida, ¿cierto? Cómo le damos lugar a esas transformaciones y que necesariamente sea, eh, no sé, traer un montón de tecnologías que resultarían pues, más costosas, ¿cierto? Bueno, eh, inicialmente hablabas un poco sobre cómo transformar los deseos o esos imaginarios que tenemos como incluso colectivos pues alrededor de lo que es el ese de bienestar eh, y bueno pues yo digamos mi, mi visión de, de, de profe me hace siempre sentir que la educación es un factor fundamental o sea, sin una transformación en la educación, no puede ser la educación tal cual la tenemos, porque desde ahí parte el mismo problema, o sea, desde pequeños estamos siendo separados en áreas de conocimientos, estamos siendo siempre como que se nos refuerzan precisamente esas cosas que el colectivo y que el sistema nos quiere reforzar. Desde ese punto de vista creo que es fundamental que la educación sea distinta y que desde la educación, desde niños, desde muy pequeños, ahí podemos empezar a generar Cambios que, que son importantes. Yo creo que, que hay una componente fundamental. Eh, pues la verdad es que yo cuando estaba niña en el colegio yo no recuerdo nunca que me hubieran enseñado nada así de, de salir y de ver, como nos contaba ahorita Andrés, como estos son est estos árboles, estas plantas, estos pájaros. No, nunca. fue pues siempre en un salón, matemáticas y bueno, a la media la que iba creciendo, entonces química, física como hacia esas visiones hegemónicas de, del conocimiento, pero no hacia esa conexión, por ejemplo, porque somos naturaleza, esa conexión que es tan importante. Yo creo que eso es fundamental, eso generaría unas, unas eh, empatías muy distintas a las que tenemos, porque en parte la crisis que, que ocurre actualmente, que una manifestación es la parte climática, eh, o la pérdida de biodiversidad, lo ecosistémico, etc., es la falta de empatía hacia nosotros mismos, como, como hacia nuestros eh, compañeros, ¿cierto?, eh, eh, nuestra especie. Hay una falta de empatía absoluta, que así se ha fortalecido este, este sistema, totalmente piramidal, unos encima de otros, y todos queremos llegar al tope, y no importa cómo, y eso el sistema nos lo está reforzando en nuestro ideal constante, de entonces eh, me quiero graduar porque entonces quiero tener mi carrito, y entonces quiero tener mi tierrita en oriente, y cierto, un montón de cosas que empiezan a ser así eh, como bien generalizadas, entonces yo creo que desde la educación hay un cambio pues que, que, que se requiere y que es una parte fundamental, nada de esto en mi opinión funciona si no hay eh, un, un pilar eh, en, la, en la educación. Que es una educación que implica, pues, como múltiples ámbitos, ¿cierto? No es como de llenar de información, sino que toca otros aspectos, ¿cierto? Que apelan, pues, a, a, la, a la empatía, pues, como un sentido de lo ético, también al reconocimiento de la capacidad, pues, política, por ejemplo, pienso en, en que poco se nos enseña, por ejemplo, a organizarnos, a ser parte de colectivos, a trabajar con otros y con otras para la transformación. Ese tipo de cosas que son importantes en la educación, y, bueno, hay algo ahí, pues, como que sabemos que la educación toma tiempo, pero, por ejemplo, es una apuesta fundamental, ¿cierto?, si queremos también lograr transformaciones. Eh, esa de la educación es, es muy importante y, y como eh, acudimos a distintas herramientas para, para hacerlo, ¿cierto?, para lograr, pues, como eh, generar una conexión, pues, con, con este tema. Eh, no sé si, Andrés, hay... Ahí... Quisiera agregar algo. Ahora, en, digamos, en, en, uno, en algunos aspectos, por un lado, estaría esta, esta digamos, cuestión del, del, de, lo que, de lo que es el accionar, el accionar colectivo y el accionar como individual. Pues, digamos que por un lado está esta, esta de, de construcción tal vez, este esta reflexión desde lo individual de lo que está pasando, de la realidad, de cómo nos integramos al, a, digamos, a esta, nos hacemos conscientes de, de la ecodependencia y de la interdependencia, interdependencia y cómo además, pues, eh, digamos, hay aspectos colectivos que nos permiten, que nos permiten como enfocar estas luchas, porque entonces está por un lado, si nos dicen es que, insisto en las soluciones de esta de, de, que nos propone la misma institucionalidad el mismo sistema es que lo que tenemos es que eh, cambiar los carros cambiar el carro por un, por un carro eléctrico eh, mientras entonces vemos una esa acción esa acción individual que, que digamos que podría tener muchos aspectos de análisis que se opone por ejemplo a la acción colectiva aún específicamente como como digamos en la que en la que estoy muy inmiscuido y es en la, en la digamos en el fracking que significa cualquier tipo de acción individual incluso como como cada uno de los habitantes del país en términos concretos de emisiones de co2 frente a lo que es por ejemplo detener el avance de la expansión de la frontera de hidrocarburos a unos yacimientos que entonces ya generarán unas condiciones absolutamente distintas a las que, a las que conocemos hoy en, en términos del, del, mismo, del mismo análisis de la crisis climática. Por ejemplo, tomando, tomando, un, tomando una acción aplaudida eh, por la generalidad, aplaudida mucho en el exterior, que es el, digamos, las ambiciones, entre comillas, climáticas de Colombia ante los organismos internacionales en el contexto del, del Acuerdo de París, eh, se aplaude una ambición supuestamente de dejar de emitir el, 50, de, de, digamos, sí, de emitir el 51% de sus emisiones a 2030, que esto es llevado a números, es alrededor de 169 millones de toneladas de carbono equivalente, cuando entonces al mismo tiempo un gobierno como el de Duque lo que promueve es el extractivismo y la utilización de yacimientos no convencionales en su plan de desarrollo y entonces podríamos hablar de yacimientos no convencionales y lo que sería la extracción de hidrocarburos de allí, de alrededor de 6.500 millones de toneladas de carbono equivalente frente a los supuestos 169 que nos vamos a ahorrar. Entonces, ¿cómo esa lucha colectiva, esa lucha de un montón de organizaciones sociales que están en los territorios, que están en todo el país, tratando de que esto no avance, tendría que ser una lucha asumida por el colectivo de país, una lucha, una exigencia en la que como digamos habitantes afectados directamente por lo que por lo que estaba sucediendo y por lo que se vendrá en unas en, digamos en un aspecto aún mucho más fuerte nos tenemos que inmiscuir y, y cómo terminan siendo esas luchas que son las de todos casi que eso eso se dice mucho alrededor de estos asuntos y es que las luchas ambientales son el, la base de todas las luchas porque no hay otro planeta si no hay otro planeta para hacer las siguientes luchas, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces es como, por un lado está este sentido de lo colectivo que muchas veces es desmovilizado por la misma institucionalidad, por el mismo sistema, a partir de estas acciones individuales en las que la culpa, porque seguimos en este ámbito de la... De, de, de la culpa judeocristiana cristiana como, como un gran movilizador, pues como de nuestro, de nuestro deseo incluso, como entonces esa culpa sobre es que yo tengo que cambiar mis hábitos y eso está muy bien, cuestionárselo está muy bien, pero al frente estamos sobre un sistema económico de unas proporciones gigantes que ha causado eh, lo que ha causado. Entonces, entonces ahí, ahí es, ese es un aspecto, digamos, importante en lo que, en lo que podía ser esa esa aproximación a, al a un futuro y a un futuro desde desde lo inmediato digamos con esa otra vez con ese sentido de urgencia del que el que necesita nuestra actuación y de nuevo empezar a entender que vivir una sociedad sin la abundancia energética que tenemos hoy es imaginar algo completamente distinto esto que que decías ahora como si nos podemos imaginar otras ciudades otras ciudades no nos las podemos imaginar no hay manera de tener una, una acumulación de personas deseando, eh, consumiendo de la manera en lo que hacemos, en términos de, de, vamos a hablar simplemente de comida, vamos a hablar de energía, de lo que nos gastamos hoy en, en, en comida y en energía a partir de, de la explotación de una periferia y de la disminución de, de digamos, las condiciones de vida de esa periferia entonces todo esto insisto nos lo que nos tiene que llevar a, a, es a construir nuevas mm, formas de ver el mundo nuevas formas de imaginar lo que sería lo que es esa vida lejos de los combustibles fósiles lejos de la abundancia de energía y otra vez en, en digamos en, en, en una profunda integridad con lo que con lo que nos ofrece la naturaleza y con y con una intención real de de regenerar, de sanar, de, de tratar de utilizar todo este conocimiento que, que hemos adquirido en regenerar y en tratar de sanar esas condiciones que permiten la vida como la conocemos. Sí, yo creo, bueno, yo cuando mencionaba lo de, pensaba, bueno, es que ya, o sea, obviamente ya estamos con esta ciudad, ¿cierto? Eh, pues no podemos desaparecerla, ¿cierto? No podemos, eh, eh, sería mucho peor, tumbar lo que tenemos, ¿cierto?, sino cómo hacemos con esto que tenemos para construir también otros eh, modelos, otras formas de vida, y eso pasa pues principalmente también por transformaciones de pensamiento, ¿cierto?, de miradas, de... Eh, sí, de... de relacionamiento principalmente, ¿cierto? Acá pues veo... Eh, eh, por el... Por el chat privado nos están compartiendo una pregunta para Andrés y para Paola. Entonces no sé si quieren darle lugar a ella. Eh, puede ser empezando por Paola que Andrés acabó de, <ríe> eh, de hablar. La pregunta dice, eh, ¿cómo configurarse la esperanza y la acción para la transición a la vida universitaria? Bueno, eh... Parte, digamos, de, de las grandes dificultades para pensar en soluciones de, eh, ante todo esto es por lo que ahora mencionaba sobre cómo estamos segmentados desde los saberes mismos y eso es algo que, que desde la universidad misma se, se fomenta, ¿cierto? Una Facultad de Ingeniería donde se trabajan ciertos temas y donde no se dan miradas hacia otros temas, o una Facultad de Ciencias Sociales o Ciencias Humanas donde se tienen unos saberes y no se dan unas miradas distintas eh, a otros temas, ¿cierto? Incluso a temas que son fundamentales dentro de las ciencias sociales. Eh, yo creo que es evidente desde muchísimas perspectivas que que tanto las causas como las, eh, los impactos y como las soluciones ante esta crisis son profundamente trans, inter, multidisciplinarias. No hay área de conocimiento que no tenga cabida en algo como esto. O sea, aquí en este rato que llevamos hablando, hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado de vulnerabilidad Social, hemos hablado de ecosistemas, hemos hablado de química de la atmósfera, de geología, ¿cierto? de un montón de áreas de conocimiento, de tecnologías, etcétera, de manera tal que yo creo que esa es una parte fundamental y, es en, eh, y que se puede llevar muy claramente a la vida universitaria. Eh, para algunas áreas del conocimiento es más claro que para otras. Eh, eh, eh, digamos su, el, el que hay una cabida para esas disciplinas en esto, pero en realidad hay cabida para todas las disciplinas y yo creo que eso es algo que, que es importante promover, escuchar otros discursos y eso es algo que no siempre en las universidades se, se promueve. Eh, estamos en medio de una pandemia ya desde hace más de un año, pero además estamos en medio de una crisis social en Colombia o la manifestación de algo que ha estado en crisis desde hace muchas décadas eh, ...con todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y que, y que estamos así desde hace ya unos meses. De manera tal que eh, esto nos lleva también a, a pensarnos que hay algo que, que no está funcionando bien eh, ahora estamos pues en paro en, en particularmente en la Universidad de Antioquia que es donde yo estoy y, y yo logro ver por ejemplo eh, en ingeniería, los estudiantes de ingeniería ambiental con unas preocupaciones que son muy muy profundas, cierto, con, con discutiendo y realmente pensándose bueno, qué es lo que está pasando en este mundo y desde lo climático, desde lo ambiental hasta muchas otras eh, aspectos, entonces yo creo que eso, que el debate es fundamental esa es una manera de, de mover eh, de, de generar también esperanza ahora lo decía andrés pues claro eh, realmente el asunto es preocupante y, y no es para menos cierto pero eso no significa que tengamos entonces que quedarnos petrificados y que no haya un lugar para la acción y yo creo que desde las universidades y también desde estas visiones de los distintos colectivos juveniles surgen muchas muchas ideas de, eh, digamos desde el punto de vista de digamos, de la historia de negociaciones del de, de, de cambio climático, por ejemplo, la COP21 con, eh, con el, el, la firma del Acuerdo de París, eh, los movimientos juveniles eh, tipo Fridays for Future o otros movimientos juveniles empezaron a tener una cabida muy importante y a mover otro tipo de cosas, ¿cierto? Eh, ahora hay que mirar con lupa también qué es lo que hay detrás de ello y bajo qué paradigma pues están también parados esos distintos colectivos, pero creo yo que, que, que hay, aquí hay un elemento muy importante de, eh, alrededor de la vida universitaria. Eh, hay que tejer unos, una, unos diálogos distintos, unos diálogos, como te digo, interdisciplinares, que, que yo realmente veo muy escasos eh, en las universidades en términos, en términos generales, y, y yo creo que, que es parte de eso, es reconocer que esto implica de todas, de todas las áreas de, de conocimiento. Y desde ese punto de vista también nos podemos ver identificados cada uno de nosotros o de nosotras en esta, en esta crisis. Gracias, Paola. Y sí, me parece pues, como muy importante este énfasis que haces eh, en, sí, en esa interrelación, en esa interconexión pues, de los saberes eh, tan necesaria pues, para abordar este, este problema de la mejor manera, ¿cierto? No sé puede desde un solo lugar desde una sola disciplina desde una sola mirada y bueno Andrés también para vos hay una pregunta que la voy a leer pues porque en los, nos llegó fue por Twitter y no sé pues en los comentarios de Facebook que dice eh, si pudiera ampliar el, si pudieras ampliar el componente emocional que contiene el deseo y las posibilidades en decisiones individuales cotidianas bueno no sé si te le apuntas a a esa pregunta. Sí, claro, no, no, no sé si la entiendo bien, pero, pero voy a tratar de, de, bueno, de ampliar sobre eso. El, pues, me imagino que tiene que ver por un lado con aquello en lo que, a lo que me refería con cómo la abundancia de energía eh, de alguna manera genera una configuración del, del, del deseo, una configuración de la manera en la que deseamos de la manera en la, que, en la que entendemos y miramos el mundo a partir de casi que los superpoderes que, que esta misma condición no, nos entrega. pues Entonces, mientras la mayor parte de la población después de que nos asentamos en, en, en las sociedades agrícolas estaba dedicada a la producción del alimento, aunque se pudiera acumular alimento, había una, una, digamos, una pequeña fracción de la población que, que no lo hacía, y digamos que, que otra vez volvemos a estas estructuras piramidales, a la cúspide a la forma en la que se, se empezaron a crear los privilegios, como también esos privilegios muy asociados a lo masculino, El, como hoy casi que en, en unos entornos, insisto, de clase media global, casi que la preocupación por la comida es algo que... que es, pasa de lejos por nuestra, por nuestra mente. Digamos que, el, que hay unas condiciones más o menos estables y yo puedo encontrar en cada una de las esquinas eh, comida eh, si la quiero hacer o la puedo encontrar fácilmente abriendo un paquete y, y digamos como saciando lo que, eh, ese, ese, esa necesidad que tengo en ese momento. Entonces todo esto configura un ámbito de, de a qué le damos importancia, a qué no le damos importancia y cómo manifestamos eso, digamos, eh, culturalmente. Entonces, esa, digamos, esa, esa es una ruptura fundamental, es una ruptura que cuesta mucho hacer. Ahora, ahora hace un rato lo, lo decía Saura, misma cuando, cuando digamos que, que pensamos en, en aquello de, de volver a las cavernas en aquello de decir, pero ¿cómo así? O sea, yo apenas, yo estoy, tengo estos, estas condiciones, estas condiciones son, digamos, honestas, me las he ganado de una manera honesta a partir del trabajo, a partir de toda esta construcción que, que, que hemos hecho, pues, social, y entonces ahora tengo que pensar en, en sacrificarlas, entonces ahí vengo a lo que, a lo que de, de alguna manera de pronto puede ser lo que, lo que decía Paula Tatiana, de cómo entonces esas configuraciones ya desde lo individual. Eh, tienen que empezar a cuestionar todo esto que está sucediendo cómo entonces esas reflexiones sobre la sobre la igualdad pueden empezar a permear una, una conversación de este tipo en medio de, de una crisis y yo y de una crisis con del tamaño de la que, de la que vivimos El, volviendo como, como a pensar en, en eso en términos de energía, en términos de acceso a la energía, como también el acceso a la energía determina esa manera en la, que, en la que una persona puede llevar una vida, digamos, mucho más digna y cómo no tener acceso a esa energía, pues nos puede llevar a, a unas condiciones deplorables. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos, por ejemplo, en ese aspecto que la energía no, es un, no debería ser en una nueva sociedad un bien transable, no debería estar como, como, como una condición del mercado sino que debería ser un acceso universal, cómo como entendemos la energía como bien común y no como mercancía. En, en todos estos aspectos hay una profunda, eh, digamos, cuestionamiento, por un lado, de esa forma del deseo, y por el otro lado, a entendernos desde lo individual, cómo también podemos construir ese colectivo a partir de la igualdad. Si hay poco trabajo, por ejemplo, si lo habláramos en términos de la economía clásica, si, si tenemos una condición como la colombiana después de la pandemia en la que hay un 42% de la población que, mide con, que vive con menos de 380 mil pesos, ¿nosotros cómo podríamos hacer colectivamente pensar en que, en que nos deberíamos repartir entonces ese trabajo o nos deberíamos repartir esas condiciones económicas y entonces volvemos a la desigualdad a profundos cuestionamientos del, del, del mismo sistema económico como por ejemplo hoy preservar esa salud entre comillas del sistema económico que permita generar un crecimiento pasa por encima de la vida y pasa por todos los límites biogeofísicos de del planeta entonces todos esos cuestionamientos vuelven a, a esa relación entre deseo por un lado esa construcción colectiva del deseo transversalizada por los por la por la energía abundante de, la, de los fósiles y esas maneras individuales, esas posibilidades individuales que, que otra vez, insisto, nos hacen mirar hacia otros lugares a partir de la construcción colectiva. De toda esta conversación, pues yo veo que en el, en el chat pues, también se ha resaltado mucho como ese llamado a imaginar otras, otros mundos posibles también, como hay un, una gran esperanza como, eh, bueno, Pongámonos a ello, ¿cierto? A pensar que sí es posible eh, otros futuros bajo la posibilidad de acciones éticas y eficientes, eh, como menciona Santiago, que, po que podamos integrar en ese mapa de, de futuros posibles desde el conocimiento generado y desde las expectativas. Y... Y luego en el comentario Elizabeth nos menciona, por ejemplo, esa relación entre imaginación y verdad, ¿cierto? Como, bueno, por un lado hemos hablado mucho de la verdad y cómo la construimos, por ejemplo, la verdad, sobre un problema no se construye solo desde una mirada, sino que se necesita eh, mirar el problema desde distintos lugares. Eh, también, pues, hablamos de cómo puede, se pueden dar, pues, muy al inicio de la conversación lo mencionamos, toda esta manipulación de la verdad o ponerla a un lado, ¿cierto?, porque preponderan unos intereses económicos principalmente, eh, pero eh, me parece pues muy bonita esta relación de la, de, bueno, cómo podemos pensarnos la relación de la imaginación con la verdad, eh, es decir, desde la, desde la creencia también de que, bueno, esto es como una frase que hay por ahí, eh, que es de Robert Musil, ahí por ahí no, pues está en una de las obras de Robert Musil, un escritor del siglo XX, que decía eh, algo así como que si existe el sentido de la realidad, pues también existe el sentido de la posibilidad, y bueno, es como este llamado, bueno, si lo que tenemos ya fue dado, bueno, y fue construido, pues también por nosotras y por nosotros también podemos construir otras maneras, ¿cierto? no sé si quisiera pues como hacer una, alguna última intervención ya para ir cerrando sobre este asunto de la imaginación y, y la verdad o bueno o alguna cosa que quisieran decir para este cierre también bueno no pues eh, agradecer nuevamente por este espacio yo creo que estos espacios de discusión nunca son muchos o sea, yo a veces me pregunto, ay, pero será que seguir hablando, o sea, y, y me doy cuenta cada vez que es necesario hacerlo y hacerlo también tejiendo aquí, por ejemplo, en esta conversación contigo y con Andrés y con otras personas y verlos desde distintas perspectivas, yo creo que eso es fundamental, es una parte inicial para, para el cambio, ¿cierto? Y, y bueno, creo que esos espacios son valiosos como poner en perspectiva muy distinta estos temas, eh, trascendiendo lo científico, trascendiendo lo técnico, lo tecnológico, es realmente ver como un entramado mucho más complejo de eso. Gracias, Paola. Y no sé si Andrés. Pues, eh, claro, lo mismo, agradecer este espacio tan, tan rico aquí con ustedes, con, con, con, agradecer a, a la corporación por, por la invitación. Y, y no me quisiera quedar sin sin pensar en, en que sin, sin decir más bien que toda esta distopía global que nos en la que nos mete todo este tema pensar en la crisis climática en que en que estamos en que podríamos pensar en que estamos andando hacia un hacia un punto de, en el que en el que la vida no es posible que esas distopías globales no nos no nos mmm, no nos enseguezcan sobre lo que son las utopías locales otra vez esa esa esa mirada que nos que nos ha permitido como como este sistema y esta abundancia de energía se nos nos olvidamos de lo que está pasando mucho más cerca y, y digamos que esa es una la manera en la que en la que funciona todo y es y es ahí como ahí me parece que está el centro de lo que es esta pregunta sobre la imaginación el el colapso que estamos viviendo es producto de una cultura que pues la podemos llamar cultura occidental, pero al lado nuestro nosotros tenemos el privilegio de también además de ser un país megadiverso tener pueblos originarios que todavía construyen, abundan y han pervivido a pesar de lo que estamos haciendo eh, como los indígenas de la Sierra Nevada se entienden como, como que habitan el, el centro de la tierra, el, el centro del mundo y como desde ese centro del mundo se proponen otras ideas que a partir, no sé, del del pagamento comienzan a, a, a entender una manera de sanar la tierra entonces como que como que todos estos otros caminos estas otras posibilidades estos no, no sé si, si se podría decir lo de futuros posibles sino que son ya presentes que que funcionan y son presentes que están que están caminando paralelamente con estas ideas locas que tenemos nosotros en nuestra en nuestra condición de, de sociedad occidental y empezar a ampliar esa mirada empezar a detenernos a, a tratar de construir un tiempo más lento en el que podamos dedicarnos a observar y, y a esa observación profunda tanto del entorno como de nuestro interior es, es me parece a mí un, uno de estos caminos de soluciones en el que pone la, la todo este tema de la crisis climática me lo me, me lo acerca mucho a mí lo lo acerca mucho a mi cuerpo a mi vivencia entonces es, es como como, como aquello, eh, que las distopías globales no nos, no nos opaquen las utopías locales. Listo, no, pues muchas gracias a Andrés, a Paola, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Eh, quedaron pues muchas preguntas, bueno, una última, pero ya se nos acabó el tiempo, muy directa creo que para Andrés sobre la posibilidad, por ejemplo, de enfrentar estas crisis eh, sin digamos unos planes claros y evidentes, por ejemplo, que prohíban la extracción de energías fósiles en los próximos 10 años, bueno, eh, no, pero muchas gracias eh, también a quienes estuvieron tan activos en el chat, que ahí se dio como una conversación también paralela eh, y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en la próxima conversación también de este ciclo de la verdad y bueno, seguir pensando este, esta crisis que es una crisis que nos habla también a la humanidad en general. Una actriz que habla de otros problemas y que nos invitan a pensar otro mundo posible. Eh, bueno, una bonita noche. Gracias por la. Gracias. Aquí. Muchas gracias. Buenas noches.